que pagaban bien. Paga a ver, quiero ver tiempo. la gráfica, calmao. Mira, ahí van a empezar a ver la intro. <ríe> a ver, ¿Qué tal chicos? Ver Bienvenidos a un nuevo tal? episodio de La Cuatrifuerza. A decir ya. ¡Ah! <ríe> yeah, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Casi, bien. casi. El, el casi. nuevo programa de Pavo.cl que esto, oficialmente en ese primer episodio. El anterior fue como la, la marchilla blanca. El piloto. El piloto, sí, pero sí. El epílogo. Y en donde hablamos a través del cuarto poder de las noticias de videojuegos. Que ocurrieron durante la Ush. semana. Soy Ezenou. Llevo harto esta semana. Sí. Y junto a mí se encuentran Metaru y Tenecan. ¿Cómo están, chicos? Uh, aquí. ¿Todo, Todo bien. Un gustazo. Esperando la segunda dosis. Sí. Oye, sí. Esperando eh... la segunda dosis. Esta semana le tocó, ya le empezó a tocar a la gente que vivió Jingo. No, no ¿Cómo que se llamaba dio, la del autobús? Mecano. ¿Cómo se llamaba la del autobús? Que, claro. que tenías que ir con tus compañeros de colegio a concursar como. Oh, oh, oh, ese, ese... El último pasajero. El último pasajero. ¡Ah! <risa> No, popera, qué qué, qué, qué, malo yo papira, yo qué malo el remember. Qué malo Aquí, el remember. Qué malo el remember. Mira. Eso no es una pura wea. Por favor, cuando haga esas cosas, avísame porque mi carnet, yo estoy en un piso 32, mi carné ya está en cirugía. Así que la próxima vez que haga algo así me tienes que avisar. ¿El carnet de vacuna? O... Yeah. No. La fotocopia. Claro. Oye, esta semanita, sí. tal como dijo Tenecan, ocurrieron varias cositas. Y también empezamos a prepararnos para lo que va a ser la E3 de este año y la jornada de videojuegos Summer Games. Correcto. Yeah, yeah, yeah. Así que vamos a empezar games. contigo, Tenecan, con las noticias. Ya, yeah, que okay. hay, un, hay un montonazo de noticias el día de hoy y vamos a partir por una que tiene... Nada más y nada menos que ver con el tema del crossplay, que bueno, lo habíamos discutido harto en, en el programa, ya desde, desde, desde antes de que el programa fuera el programa, de hecho. Eh, y, y básicamente la noticia es que el creador de, eh, si no me equivoco el creador, pero uno de los desarrolladores, para no ser tan específico, de eh, Borderlands, tuiteó el otro día de que ya estaban viendo todo el tema del crossplay para el Borderlands 3, que sí, ahí iba a lanzar pronto, pero de que lamentablemente, aparentemente, no habían logrado llegar a acuerdo con Sony. Así que no iba a tener crossplay con PlayStation. Iba a tener crossplay con todo lo demás, eh, pero no con PlayStation. Y eso ya es un patrón que se repite bastante, ¿no? Sí. Sony le da mucho color con el tema del crossplay y el problema siempre es el mismo, la plata. Correcto. Eh... Sí. Esa es la gran preocupación bueno, de todo sé... que tiene Sony en este momento con el tema del crossplay, lo cual es lamentable, verdaderamente lamentable, porque sí. en 2021 y todavía la, la Sony no entienda beneficios que implica el crossplay. Pero bueno, sí. Es, eh, plata. Sí, Gente se va a empezar, igual siempre ha tenido menos venta de Xbox, pero yo creo que en una de esas... Si Sony sigue así, yo creo que se va a empezar a mover un poquito la balanza. No, es o sea, posible. Eso ya, ya es un hecho... O sea, mira, yo personalmente me atrevo a decir que ya es un hecho que hay una fuga de usuarios de PlayStation hacia Microsoft. O sea, no solamente por temas de flexibilidad, sino por temas de biblioteca. El Game Pass le está ganando a Plus. En términos de... Eh, no sé, conveniencia. Sí. Eh. O sea, solo con el concepto mm. de retro retrocompatibilidad que está potenciando Microsoft, sus consolas. Mm -hmm. eh, o sea, mm -hmm. ¿hace cuántos? 10 años atrás? No, hay no, no Nintendo tan, también. No, y de Nintendo, que Nintendo ni siquiera No, no, no, mm -hmm. no entra dentro de la... Esta cuestión es entre Microsoft y eh, Sony. El... Y bueno, y si quieres ser generoso también con Stadia. Pero el tema también es que eh, no, no tenemos que ir muy lejos cuando en la Play 3 uno de los selling points de la Play 3 era la retrocompatibilidad y también los la Play 2, hasta que Sony de, de, derechamente decidió cortar eso, lo cual dejó a mucha gente hasta el día de hoy muy enojada, porque el, el problema siempre es el mismo, por ejemplo no hace mucho estuvimos viendo el tema de que iba a cerrar la... La tienda de la PS Vita, y de la PSP, de la Play 3. Sí. Mucha gente, en pánico, empezó a reclamar, y empezó a comprar, y solo dijo, ¡Oh, wow! ¿Hay gente que todavía usa esto? Bueno, no tengamoslo abierto un tiempo indefinido más por ahora. Como... O sea, que El... lo, la gracia que tenía... Bueno, la gracia que tiene es que incluso mucha gente... Todavía juega juegos retro, pero que los juegan en, en las consolas más recientes, dentro de lo que se puede, y mucha gente conserva su Play, Play 3 precisamente por eso, porque ponte tú eh, casi todos los juegos de Play 1 están en la tienda de la Play 3 y están en mejor calidad, con la resolución que corresponde, para poder streamearlos, para poder jugarlos, para todo. Entonces, bueno, es una lástima que se perdiera eso Porque es como los últimos lo último copias reales que hay de esos mismos juegos también A pesar de que son solo digitales, digamos Y que muchas veces ni siquiera están relanzados Sí No, no hay, no hay otra forma ah, no, hace poco teníamos el tema del Scott Pilgrim Que que no había forma sí. de poder jugar esos juegos A menos que lo tuvieras... sin contar la piratería pero eh, a menos que no. lo tuvieras preinstalado en la consola y la gente literalmente vendía consolas con el juego ahí Que era la única forma legal de poder tener ese juego y jugarlo Ahora, no sé qué tan fan sí. era la gente para de, de, del juego como para realmente gastar las sufras absurdas que la gente pedía por tener esa consola Pero... Eh... Yo creo que el, el tema del, bueno, volviendo un poco el tema, pero el, el Crossplay, entre lo que fue esa pequeña ventana de tiempo donde eh, Fortnite eh, entregó Crossplay a través de todas las plataformas, realmente le demostró al mundo que es, es un beneficio que a la larga beneficia tanto a consumidores como a desarrolladores. Sí. Porque sí. al final nadie tiene, nadie tiene todas las consolas y la gracia de es que cada equipo... Una experiencia única, eh, que cada equipo tenga su propia identidad, ya sea porque está ahí en PC o porque tenéis, no sé, Play 4, o porque está ahí en el baño sentado jugando en la Switch, cachai. Porque sí, tu papá sí. lo único que te pasaron fue un celular para que jugar en Fortnite. ¿sabes? Hay suficientes realidades distintas como para que. Eh, la gente tenga la oportunidad de poder De interactuar Entre sí, entre usuarios ¿cachai? Y al final todos a, a, Al final lo que venden los juegos Sobre todo los que tienen multiplayer Que tú puedes jugar con tu amigo Si tú no puedes jugar con tu amigo No tiene sentido comprarte un juego ¿Cachai? Sí, Oye, ahí, eh... ahí, ahí finalmente eh, Él pasa por porque la generación anterior, que la gente que tuvo PlayStation, eh, no ve razón suficiente para cambiarse aún a la última generación. Y si sí la ve en Xbox, que por lo menos pueden intentarlo con la consola más chica, la versión S. Y disfrutar de todos los títulos que habían sacado anteriormente a través del Game Pass. Así que, oh, decisiones finalmente que nos ayudan a, a que eh, se sa haga el salto generacional por parte de Play. Claro. Oye, ¿veo una, ¿ve una taza ahí? Sí, se lo está pasando porque <risa> pr pr Próximamente puede que surja algún Un eventillo ah, yeah. Oye, ¿seguimos ¿siguimos la a la siguiente noticia? Sí. Ya, esto es un poco, un poco off topic eh, Porque la verdad es que tiene mucho que ver Con, con más redes sociales que videojuegos Pero que afecta todo el tema de la música de videojuegos también Porque eh, uno de los, de los digamos... Influencer más conocido dentro del mundo de, de la, la música de videojuegos, que hace poco incluso le hizo una entrevista en su canal de YouTube a Nobuo Uematsu, eh, que es Alex Moukala, que está muy de moda en este momento. De hecho, lo, le he recomendado varias veces el canal de, de, de él en, en, acá en, en Pagua. Eh, Man, hizo un thread de, tweet, de Twitter en el que explicaba el estado de la música hoy en día que tiene mucho que ver en relación con todo lo que es Instagram, con todo lo que es TikTok y cómo YouTube también está potenciando ese formato también entonces habla de que el, los covers y todo lo que tiene que ver con música hoy en día básicamente en YouTube funciona mejor cuando es más corto y eh, no estamos hablando de, de los antiguos 3 minutos que era como el estándar de la música pop ¿Cachai? Sino videos directamente de un minuto o menos. Entonces decía que a pesar de que era obviamente limitante en términos creativos, obviamente para todos los músicos, para todos los artistas, lamentablemente ahora estaba funcionando así y había que adaptarse. Entonces el loco decía básicamente en el, en el thread explica cómo funciona y todo eso y es bueno. Es, es una pena porque también afecta a la gente que hace covers, es decir, de repente un cover de un tema que te gusta de 3 de minutos, tú lo puedes expandir y reutilizar algunas partes que realmente no son reutilizadas dentro de ese mismo cover, y lo expandes y haces una obra de 10 minutos, ponte tú. Y no lo va a ver nadie, porque en YouTube nadie ve videos musicales de 10 minutos. La gente ve videos de 2 minutos, de 3 minutos, de 1 minuto. No sé, de eso un poco trata el, el, el set de Twitter, por si lo quieren chequear. Sí. igual eso sería la, sí, la noticia. Sí, sí. Mm. Igual ese tema de que... Eh videos cortos se están reproduciendo de música es una tendencia que ha marcado la música en general eh, ha surgido sí. mucho la discusión de que antiguamente se disfrutaban mucho los lo temas y no estamos hablando de antiguamente de los 60 70 sino que de los 90 que la gente disfrutaba las versiones uh -huh. extendidas versiones de 6 minutos y por limitaciones de radio lo colocaban a cuatro minutos para que fuera vendible para que no, no consumiera tanto tiempo. Claro. Y después con la época de internet, eh, la misma gente se empezaba a dar cuenta de que la gente prefería eh, consumir eh, música que duraba poco tiempo, tres minutos, y los mismos artistas empezaron a reducir los tiempos de, de reproducción de música y han llegado a los límites de sí. casi dos minutos, eh, un minuto iterativo. Por lo mismo, porque saben uh -huh. de que la gente está... Primero, consumiendo música que eh, son breves y segundo, que le está generando mayores ganancias. Sí. Y no hay que no hay que, tener, eh, no, no hay que omitir el tema del formato porque mucha gente ahora escucha música más en el celular que realmente en un PC o en otra plataforma. Entonces en el celular, de repente más que meterse a YouTube o a Spotify a escuchar música, lo que hacen es meterse a TikTok. O meterse claro. a Instagram y ver videos ahí, ver videos cortitos que tienen música. Entonces, claro, ahí los videos duran 30 segundos, 50 segundos, 60 máximo. entonces Y las otras plataformas se están adaptando a eso también. Eh, YouTube se está, está haciendo una beta de algo que se llama Shorts, que ya lo viene probando hace rato. Eh, que son precisamente videos en ese formato, digamos, formato de historia de Instagram, por decirlo de alguna forma, en cuanto a, a, a la resolución y con ese límite de tiempo de un minuto. Sí. Y te los muestra y te los muestra y los lo, lo difunde más que los, los videos musicales. Lamentablemente es una... Los videos musicales en YouTube siempre han tenido ese problema porque hubo un momento en YouTube en el que se empezaron a, a, a monetizar y a viralizar más los videos que duraban más de 10 minutos. Y ahora estamos en ese, en ese momento en el que ya ni siquiera es como que tenemos que apelar a más, sino que tenemos que apelar a menos, entonces son los dos extremos. O tenía un video de más de 10 minutos, o tenía un video de un minuto. Y para la música eso no es viable, ¿cachai? Porque la música es lo que te sale nomás, ¿cachai? No, tú no... A, menos, a menos de que hagas algo como, como mucha, mucha gente que está en el área de cocina, yo sé que, que hace eso, que hacen recetas, pero hacen recetas, no sé, pues tres minutos y el resto es pasan hablando. Así como, ah, sí, eh, miren, voy a ir a comprar la cuestión y me grabo en el auto yendo a comprar la cuestión y los ingredientes y toda la cuestión. Pero la receta dura dos minutos dentro del video, ¿cachai? Pero para llegar a esos diez, rellenan. Oh, y, y, y, y esto tú lo mencionáis, pero es el mismo problema que le pasó también en su momento a la animación. Lo, había muchos canales ah. de animación que directamente... Tenían en completa desventaja Porque si tú tenías que hacer 10 minutos De animación por video No te salía rentable por ningún motivo Sobre todo porque YouTube Tú no lográs esos 10 minutos No te ponías las recomendaciones de nadie Y la gente, ni siquiera los suscriptores del canal Recibían la notificación que se había Subido un video mm. parte por la forma En que funciona La revenue Muy cuestionado ad revenue de, de YouTube eh, mm -hmm. Oh, no, no salía rentable. Sí. Que pi piensa porque el, el, el, el, la creación de contenido para todas estas plataformas se basa en la relación de esfuerzo, o sea, eh, production value por su tiempo. Mm. Un video de reacción tiene un production value de literalmente cero, porque es literalmente tú sentado y te hay más trabajo en el, en el renderizado del video. En el trabajo que tú puedes hacer, versus alguien que derechamente tiene que animar, entregar voces, musicalizar. Tampoco es un por contenido que tú puedas alargar artificialmente. ¿Te das cuenta? Y, claro. y, y como estaba hablando tú ahora, tampoco es algo que alguien pueda, no sé, pues, pueda hacer un mix de 10 minutos de un tema que dure 3, porque no sé, le metí un solo de 7 minutos. ¿Sabes? ¿sí? Sí. Entonces. También va de la mano por el hecho que muchas, si, si bien es cierto, esta, esta, como ustedes mencionaban, esta tendencia a, a cortar el contenido porque la, la atención del, lado, del usuario es cada vez menor al contenido y la gente no se está deteniendo a ver un video 10 minutos. También eso ha hecho que muchas de estas plataformas, o sea, muchas de, del, del contenido que se presenta en estas plataformas, como en YouTube, solo sea de. Eh, ¿Cuánto se llama? de A, a, a modo de archivo y entre comillas, difusión como un repositorio claro. que por ejemplo, muchos, canale, muchos de los canales de YouTube que existen hoy en día dedicados al gaming son solamente clips de sesiones de Twitch que no eh, hay ningún sentido en generar contenido para YouTube o sea, no hay, no hay ningún sentido en generar contenido para YouTube siendo que con YouTube, lamentablemente dentro de, de, de, de cómo funciona YouTube eh, YouTube siempre va a priorizar a los, a los generadores de contenidos que son ya tienen un arrastre súper establecido no tienen, ninguna, mm. no tienen ningún incentivo en potenciar a gente ¿sí? Todo el mundo bromea con que de repente los las 3 de la mañana Y YouTube te recomienda un video ruso de, eh, no sé, pues, de cómo hacer choripanes ¿sí? Pero ese <risa> no es el contenido que perdura en el tiempo ¿sí? Entonces... Claro. Ya. A la larga, todos estos problemas derivan única y exclusivamente de la monopolización que existe sobre la difusión del contenido. Y, claro. y en la medida que necesitan alternativas concretas para la gente, estamos cagados. Mm. Sí. Todo, todo el mundo. Ya. Y, y, y piensa que eso que le pasa a la gente con YouTube le pasó en su momento también a los artistas con Instagram. Todo el mundo diciendo, oh, pero vámonos de Instagram, vámonos de Instagram, y salieron alternativas, entre comillas, ¿cachai?, de aplicaciones que prometían lo mismo que Instagram. Si no tenéis la base de usuario, tiene una plataforma como Instagram, si no tenéis la base, base de usuario, que tiene una plataforma como YouTube, no sirve de nada cambiarte, si no va a llegar nadie. ¿cachai? Es claro. como ir a hacer un concepto en el la desierto razón. de Atacama. ¿cachai? Mm. Mm. Nadie te va a molestar por el ruido, pero no va a llegar nadie, Sí, bueno Oye, eh, ¿nos movemos a la siguiente noticia? Sí Démosle eh, Toca la noticia chistosa del día Chistosa entre comillas Porque ya habíamos dicho que, que siempre de alguna u otra forma Terminamos hablando de esto sí, espera, espera, Pero de, eh, déjame, déjame pausar y colocar Música ad hoc vamos, vamos a ver qué pone Espérame, damos un... Ya se va a poner un gorro payaso o algo Ah, se va a poner gafas mm, Ya, ahora sí <ríe> Ya, bueno, eh, la noticia que viene ahora tiene que relación con Blizzard, por supuesto Y es que se cancela por el momento la BlizzCon 2021 y se anuncia un video, o sea un evento híbrido para principios del 2002 supuestamente hasta el momento la, la versión oficial es que se cancela por pandemia pero eh, si ustedes ven tanto eventos gringos como yo en redes sociales eh, ya se están haciendo eventos bastante grandes de lucha libre, de música y para el resto del año se están programando un montón de cosas así que la verdad es que el, el, la excusa pandemia en este momento en Estados Unidos no sé si funciona tanto no. Eh, sobre todo porque dice dice noviembre, igual falta para noviembre Estaba hablando de que Estados Unidos ya tiene como el 70% de la población No sé, estoy tirando un poco ahí al un número random Pero como el 70% ya de la población vacunada, entonces como que no sé Diría que un poco, mucho menos, pero sí, varias <risa> eh, ya un 50, resto de la 50. población se encuentra vacunada eh, sí. lo cual no se le caña a superar a la pandemia todavía, pero... no Por lo menos no, no, indicativo no, no. de que pueden empezar a, a abrir algunas cosas. No como sea. Sí. Acá no está resultando como se ve, pero... Detalles. Detalles que lamentablemente pasaron en pandemia. Así que sí, es bastante lamentable el, el tema de que la BlizzCon tenga que cancelar el evento. Asumimos que la, la pandemia es una mera excusa con todo lo que hemos visto de uh -huh. que ha pasado con Blizzard no, no se ve como que haya mucho contenido por mostrar y yo creo que van a esperar derechamente a uh -huh. que salgan su, sus títulos prometidos para este año cosas de poder mostrar por lo menos expansiones poder por lo menos discutir cómo le ha ido porque llegar de nuevo uh -huh. a, a mostrar humo fanático vale, no se nos van a tomar muy bien que digamos Sí, es ah, verdad es verdad ahí Metario creo, creo que está video. tratando de omitir om omitir su comentario al respecto Sí, así que bueno sin más entonces nos movemos a la última de mis noticias por lo menos ya, okay. que tiene que ver que tiene que ver con eh, eh, un anuncio que se realizó hace poco sobre el Virtual Fighter Que es una franquicia que lleva muchísimos Muchísimos años Partió en arcade, ¿no es cierto? Era un poco eh, potencia En términos de arcade Y se anunció, como veníamos discutiendo Un poco, un remake del Virtual Fighter 5 Y que ahora va a estar para Play 4 y para Play 5 si no me equivoco Con retrocompatibilidad Entre comillas eh, Y ahora sí Metaru puede comentar un poco más del tema Porque él cacha bastante de lo que es SEGA Gracias, Tenecan. <risa> Virtua Fighter V es uno de los títulos pioneros en términos de combate en tercera dimensión, que apareció por allá por principios de 1990 y es una de las franquicias más emblemáticas de SEGA. Un truco con otras es que también la gente no cacha tanto, como Sonic y cosas antes de estar online, todas esas cosas. Pero eh, eh, se ha mantenido activa, siendo, siempre peleando con él, con otros grandes de... M más en Japón que en otro, que en otras regiones, más que nada por un tema de mm. que hay todo un pedigree porque está Yu Suzuki, que es como el, el, el... mucha gente le dice el Miyamoto de Sega Así que eh, está hay, hay mucho de presentación, mucho de técnica, es un muy buen juego de pelea No no, no hablo expreso que no soy, bueno la verdad que un juego de pelea eh, lo, que estamos, lo que se lanza el día de hoy, primero de junio básicamente una versión remasterizada de la, del último título en la serie Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown que básicamente es eh, según, lo que, o sea, según lo que entendemos es básicamente que el equipo que está detrás de los juegos de Yakuza son muy fans de <risa> Virtual Fighter y que lo han incluido en casi todos, los eh, han incluido el Virtua Fighter 2 en todos los juegos de Yakuza que han podido, incluyendo el Judgment, si no me equivoco. Eh, lo que hicieron ellos es, tomaron el juego, el 5, y lo recrearon completamente en el, en el motor de los juegos Yakuza. Sí. ¿Por el nombre del motor? Creo que el motor es Dragon, algo por el estilo. Es el nombre del equipo yeah. Cosa es que obviamente viene con Muchos, eh, muchas mejoras muchas mejoras De una actualización completa No solamente a nivel visual Sino que a nivel de netcode eh, También tiene la Opción de eh, Generar torneos, es un juego que A principios de año se mencionó Que el juego es tener un enfoque Bastante fuerte en términos de Esports eh, e pero además, ah, uno de mira. los grandes elementos que tiene este lanzamiento es que va a ser, como tú mencionaste, va a ser gratis para toda la gente que tenga PlayStation Plus. Sí. El, eh, hemos, hemos sabido a lo largo de la historia que uno de los grandes problemas para los juegos de pelea siempre es conquistar una audiencia en el día uno se hace muy difícil, Bien. por ejemplo, con títulos como Virtua Fighter, que han pasado por un hiatus de casi 6 casi, incluso hasta 7 años hay, hay casi una generación completa que nunca jugó en Virtua Fighter, ahora uh -huh. conociendo que hay alrededor de unos ochenta y tantos ochenta y tantos mil usuarios activos de PlayStation Plus, aseguran automáticamente una base de jugadores que pueden saltar directamente en el juego y que elimina completamente el, uno de los, de los puntos de entrada más grande que tiene este tipo de juego, que es pagar. Eh, claro. lo, lo, lo cual asegura que el juego... Mucha, mira, yo voy a citar a uno un, un, un, un youtuber muy conocido que es Maximilian. dijo eh, Mucha más gente va a jugar Vector Fighter hoy, que lo hizo cuando el juego se lanzó hace 6-7 años atrás. Sí. Solamente por el hecho de que sí. no van a tener que pagar Por o sea, técnicamente No van a tener que pagar para jugar Para poder jugar al juego ¿Vale? Es un incentivo O sea, en el fondo esto se hizo Con un presupuesto y esto es probablemente Alguien que estuvo años golpeando la puerta de Sega Esperando a que les diera la oportunidad De hacerlo y, y claramente Se ve en el acabado que le dieron al juego En el cariño Que hay en, el, en, el, en esta Remasterización y espero espero que esto sirva como un eh, como el pie lo que también se vino rumoreando o sea, eh, se vino rumoreando eh, en la última mm. reunión de inver inversionistas que tuvo Sega que ellos están buscando revivir parte del catálogo antiguo que ellos tienen porque Sega tiene un catálogo gigantesco y sí. es eh, que son sí. tienen eh, muchas eh, muchos fandoms super leales y que sinceramente vienen años pidiendo nuevas versiones Esta, mm. entre Crazy Taxi entre Jet Set Radio entre bueno pasa Dragon hace poco tuvo un relanzamiento y cosas así todo solo el catálogo solo el catálogo de juegos de arcade Sega podrían hacer eh, una una plataforma excelente para toda esta nueva iniciativa de traer, traer títulos, eh, no sé si decir títulos antiguos, pero sí, viejas glorias a una plataforma moderna, una audiencia moderna, lo cual es sí que yo, mm. como fan de Sega, estaría encantadísimo de ver, pero mm. sí, estaría encantadísimo de ver. Oye, que... ahí Eso, tengo dos, pero no. Yo lo único que decir es que igual eh, Yo creo que todo el mundo Tiene por lo menos una franquicia De Sega que estaría encantado De ver eh, Remasterizada o por lo menos relanzada o sea, Para darte un ejemplo Jet Set Radio Future Que salió para la Gamecube Hasta el día de hoy todavía no tiene un relanzamiento El juego es mm. Para mucha gente icónico Y no ha no podido volver a jugarlo Porque derechamente No ha habido O sea, salió el Jet Set Radio fue el título de la Linkas ya está en PC, pero no en la secuela, y ese es el tema. ¿Te cuenta? Claro. Esa es como, el, el, el, mm. yo creo que esta es una movida de SEGA para ver el interés del público en genuinamente sacar estos proyectos adelante y si prospera yo creo que podríamos ver cosas muy bacanes. Bueno, a, a SEGA ha tenido su propia... Su propia colección de porrazo en términos de estas remasterizaciones o estas reversiones. Pero sí, mira, si sí, Streets of Rage 4 demostró algo, es que si de que hay interés y de que se puede hacer algo muy bacán, puede. Toda yeah. la razón. Oye, pero yo quería, decir, yo quería decir dos cosas. Uno, que me parece que esta movida de como de revivir los juegos, el retro entre comillas de Sega. Viene de antes incluso porque si no me equivoco sacaron un emulador para Steam de juegos viejos y tiraron juegos gratis incluso. Yo recuerdo que muchas veces eh, los de Streets of Rage estaban gratis, donde tú, me acuerdo que el, el Golden Axe estaba gratis, así como descarga ahora el emulador y te lleváis 2, 3, 4 juegos gratis, ¿cachai? Y, tú podés, y, y, sí, y lo bacán de este, de este emulador... Es que ten, tenía esta realidad virtual en el que tú te podías mm. como situar en una habitación ¿cachai? con la gente que y atrás. era muy bacana. sí De, eso ese es el Sega Genesis Collection que tiene una colección que han ido sacando me sorprende que no la hayan sacado para las consolas para la generación actual pero es una muy buena colección eh. con una muy buena presentación una muy buena emulación y toda esa cosa viene también de parte del de equipo AM2 que tiene SEGA, que es un excelente estudio precisamente eh, uno de los... fue el estudio que desarrolló of fighter ¿caché? entonces, bueno. o sea, de que hay capacidad de parte de SEGA para generar títulos bacares y reversiones por último una remasterización de títulos antiguos la hay eh, mucho incluso ahora, más, más adelante lo vamos a hablar, pero mucha gente está, espera, está esperando hasta el día de hoy que los títulos más antiguos de Sonic en 3D, como el Sonic Heroes o el Sonic Adventure, sean remasterizados, de cierta forma, o relanzados con este mismo tratamiento que estamos viendo con Virtua Fighter. Sería maravilloso, mm. ¿te das cuenta? Pero, bueno, ahí vamos a hablar de lo, de lo, de lo que está pasando con Sonic, pero... Sí. Eh... Sí, yo, yo tenía otra consulta, pero creo que mejor pasemos pasemos a otra noticia nomás. Sí, démoslo, sí, démoslo, démosle porque hay mucho de oh, lo mira. que hablar. Wow. Sí. sí. Bueno, oye, eh, hablo, hablo entonces yo sí. ahora, me toca a mí. Voy a tomar el micrófono. Muchas sí. gracias para es, escenario. Es tu, es tu una programa. <ríe> que no le gusta hablar. El... <ríe> eh, eh, no, no me gusta hablar. Pero, pa, pa, pato, por favor, de, Habla tú primero, mejor, porque yo siento que me he robado. ¿sí? Ah, no me quedo callando. Voy, voy a cortar el micrófono. Mira. <risa> bueno, ya. Entonces, pas, pas, pasemos a, a, a las cositas más cortas, entonces. Porque eh, ya, justamente, retomando un tema de la E3, Microsoft y Bethesda anunciaron la fecha de la conferencia que van a realizar en conjunto. Ya. Yeah. Ahí oficialmente liberaron el tema que justamente se me cerró la, la pauta. <risa> eh, ahí sí. No. La, la, la actividad se llevará oh, a cabo tato. el domingo. es la fecha? El domingo 13 de junio a contar de las uh -huh. eh, eh, 10 de la mañana en horario pacífico, una de la mañana 1 o sea, eh, de la tarde en horario de Chile y 6 de yeah. la tarde en horario de, de Brasil. Acá en este evento... Tal como, ¿Microsoft había, y Bethesda? Sí. Antes se estaba rumoreando de que Microsoft y Bethesda iban a realizar sus anuncios por separado. Pero actualmente decidieron realizarlos en conjunto. Es decir que en, en Xbox va a tener su espacio. Y yo creo que entre medio van a estar metiendo los de Bethesda como algo exclusivo. Porque tal como recuerdan, eh, Bethesda fue comprado por Microsoft para la división de Xbox. Y hay varios anuncios sí. de los cuales... igual. Ya... Sí. <ríe> eh, ahí... Todd Howard el escenario? Oh, posiblemente. Uh -huh. <ríe> sí. eh, dentro de los anuncios que se espera... Es derechamente que muestren... Eh, el trabajo que han realizado con Halo. Halo Infinite. Uh -huh. Debido a que justamente cuando realizaron su presentación el año pasado... Eh, previo al lanzamiento de las consolas de esta generación eh, recibieron muchas críticas al respecto por la calidad gráfica justamente eh, tomaron esta crítica y dijeron que ya vamos a realizar un trabajo mejor vamos a dar un poco más de tiempo así que espérense, así que esperamos que ahora con todos estos meses que tuvieron muestren un gameplay que deje a los fanáticos contentos pero obviamente son fanáticos así que nunca dejarán contentos eh... Y el otro título que están esperando que tengan noticias es Starfield. Uh -huh. Porque fue eh, el anuncio realizado durante la E3 del 2018. Eh, ahí están indicando que hay rumores de que este título podría haber eh, a la luz dentro del siguiente año y por lo mismo esperan que dentro de este año pues muestren eh, la intención detrás de este proyecto. Porque cuando nos anunciaron fue solamente estamos trabajando en. Y ah. también que tengan noticias con respecto a Perfect Dark, que lo habían mostrado el año pasado. Que está justamente por el lado de The Initiative, quienes están liderando el proyecto. Y por Forza Motorsport 8. Además de eso, a ver si salen noticias mm. de. Eh, el ya, de por sí, humo de The Elder Scrolls VI. Así que... pertenece como a esa... Pertenece como a ese selecto grupo de portadas. Juegos que mostraron la portada. Ya han sido Tónica, inclusive una noticia de Metaru ocupó ese ese concepto sí, esa táctica eh, mm. además de eso aquí tengo la puerta eh, se anunció oficialmente el lanzamiento de Causas Voces del Ocaso un juego tcg chileno, mm. virtual bastante bueno el cual eh, toma um, unas mecánicas que son bastante interesantes con respecto al, al concepto de la causa eh, bóveda de sombras. Y nosotros en Powas realizamos un streaming al respecto. Cuando estuvo en Early Access. Así que para la gente que está interesado, el título de por sí es gratuito. Lleva bastante uh -huh. el tema. Y aparte de eso. Eh, es súper fácil de... Por, con, por lo menos adaptarse a las mecánicas Y es bastante uh -huh. eh, difícil poder masterarlo Como pasa con los juegos de carta De por sí eh, uh -huh. tiene, eh, tiene soporto y multilinguaje Para la gente que desea jugarlo en inglés, en español Las voces de por sí están casi todas en inglés en todo caso Y es un proyecto que uh -huh. lleva mucho tiempo Lleva como cinco años Desarrollándose, más o menos en desarrollo, sí. Sí. Así que me alegra de que ahora ya esté disponible y ya lo puedan jugar, le, le den una oportunidad. Está desarrollado por los chicos de Niebla Games. Así que ahí, denle una vueltita si son fanáticos de los juegos de cartitas TSG. De sí, yo recuerdo que estaba había estado en beta como desde hace dos, tres años. Sí, el año pasado le eh, no, dieron el... más fombo más y platillo al, al tema. Sí, porque, porque verdad de, que lo llevan, sí, lo chivo. De por sí, tal como llevan, tal como tal como dices, no, no. llevan cinco años, de los cuales los primeros tres años pro, estuvieron probando las mecánicas en, en eventos, justamente de, teniendo el feedback de la gente, para después de ahí llevarlo en formato digital. Y el año pasado eh, estuvo no solamente disponible el, la, el Early Access público, porque antes estuvo igual cerrado, eh, sino que además eh, le dan bastante apoyo a los streamers que desean darle una oportunidad. Se ha formado una comunidad y la gente está muy interesada en el juego. Así que, por lo mismo, es un título que tiene bastantes oportunidades en un juego competitivo, inclusive. Para que el, mm, ahí le den perfecto. una vuelta. Maravilloso. Sí, ahí estoy, estoy mostrando el, el trailer. Y aparte tiene un modo de aventura. Como justamente una de las debilidades que tienen estos tipos de, de juegos es que no tienen como este modo en que tú puedas realizar campaña individual. El juego lo ofrece para que uh -huh. también puedan ir conociendo la historia claro. detrás de... Sí, no, si sí, la verdad es que los, los chicos si algo le, le han puesto Pino es como, como, a, como a crear un mundo, digamos, crear una, una, un, una narrativa interesante alrededor del juego, y eso se valora mucho, eh, obviamente, en cualquier juego, pero sí. en un juego de cartas en especial porque le agrega harto cuento, encuentro sí. yo. Sí. Y por lo mismo, para que puedan enganchar y, y por lo menos puedan sentir de que el juego es de uno. Así que eso, felicidades claro. chicos de Niebla Games por el lanzamiento. Super. Y la última noticia eh, y que estuvo dentro de la semana es que el Dragon Quest eh, realizó un streaming la semana pasada en conmemoración del 35 aniversario. ¿Eh? Y dentro de este wow. de streaming, eh, que fue justamente realizado, en, so, cubierto en Asia principalmente, pero igual después estuvo disponible con edición en español y demás, eh, mostrando lo, los trailers que se anunciaron. Eh, primero uh -huh. anunciaron un título que eh, va a estar disponible para iOS, que se llama Dragon Quest Kei eh, Es un juego de puzzle que va a estar disponible en móviles, además de eso el Dragon Quest Online el 10 en particular que está disponible solamente en Japón ya va a estar en su versión 6 con en nuevas actualizaciones nuevos olores, etcétera y además de eso va a haber una edición offline eh, sí. todavía no hay anuncios de localización fuera de Japón o fuera de Asia en general, eh, así que ojalá le den una vuelta al tema porque hay varios fanáticos de que por no estar localizado, no le han dado una oportunidad al título. Y mm. uno de los anuncios que claro. fue, fue como la mitad y que generó bastante, bastante ruido es el remake del Dragon Quest 3 en versión HD. Mm. Esta remasterización en 3D con 2D. Eh, para la gente que ya ha visto programas anteriores de 2 Revit, cuando hablamos del... Del Octopad. La presentación gráfica. Sí. Eh, claro. Muchos nos sentimos maravillados por el aspecto gráfico y visual. Y por la historia podríamos discutir un poco. Pero ya el hecho de que el, el mismo estudio o la misma gente que estuvo detrás del desarrollo ya esté entregando esta versatilidad del 3D con el 2D, el arte y las mecánicas de juego, uh -huh. en, incrustados en el Dragon Quest. Ahí para la gente sí, que de, no se ha visto ve hermoso. Trailers, sí, está sensacional. El hecho de que justamente con un lore potente como es el, el título y el sistema de combate también está hermoso. Eh, ahí no tengo nada que decir al, al respecto porque mezcla eh, lo que se ha visto, por ejemplo, en Golden Sun, de que tiene las perspectivas de los, de los luchadores, con sí. las perspectivas 2D, de, de, uh -huh. de plana que es eh, característico del, del Dragon Quest. Claro. Así que la gente estaba esperando sea ya y, el, el título. O sea, los no, juegos lo... de Dragon Quest han estado remasterizados en casi todas las consolas de Nintendo que han salido. O sea, en, el, en la DS también tuvimos el 4, el 5 y el 6 que también compartían hasta cierto punto este mismo estilo visual de mezcla de 3D con 2D. Y ahí en ese entonces también ya se vería, se veía hermoso. Bueno, no, no, no hay que decir que Travel es eh, literalmente el, el, el parte de uno de los tesoros nacionales que tiene Japón y allá es, es literalmente institución. Pero sí. hay, hay que decir que lo que pudieron mostrar en el tráiler, el juego, en donde se mezcla toda esta identidad única que tiene el juego. Con la versatilidad que tiene esta presentación del. Eh, que, que ya demostró el Octopath Traveler y que ahora yo creo que ya más que, que más que Octopath Traveler aplicado a otros juegos es como um, yo creo que más un proceso de refinamiento de, esterización, de que de lo que nosotros también en ese momento criticábamos de lo que ha pasado en Octopath Traveler que y, y está funcionando, y se ve, y se ve la diferencia que hay entre la presentación de este juego en la del Octopath Traveler eh, Muy alta, y se nota que ha pasado un tiempo, que la gente está mucho más cómoda trabajando y entendiendo qué es lo que funciona de lo que no Sí Uf, el coronavirus. <risa> En ese sentido, el, <risa> sí, por lo menos los fanáticos se lo toman muy bien el, la propuesta y los desarrolladores también ven de que este es un camino que es como el más idóneo si tú estás planeando hacer un remaster o un rework de tu RPG clásico de Super Nintendo. Porque claro, hay, eh, claro, hay por trailers el... que hacen la comparativa de cómo estaba el, el, el remaster eh, comparado con uh -huh. una edición eh, que fue solamente ponerle gráfica HD pero sigue siendo plano 2D. Y las comparativas son pero muy obvias. <risa> so, ¿cómo, ¿Cómo prefieres disfrutar tu no, experiencia? ¿Con, con texturas eh, o con gráficas que son de plano como vectorizadas nomás? ¿O una experiencia distinta basado en...? O sea, yo era muy reticente claro. a, a, a este tipo de presentación. En el Trouble, nunca me he terminado de convencer. Puedo decir que eh, aquí realmente hay un muy buen trabajo en términos de presentación y hay una muy buena mezcla de lo que potencia ambos estilos. Esto está claramente sí. trabajado en, eh, en... Esto se ve que se está trabajando en Unreal. Y, y definitivamente sí. ya, ya, me, ya me vende esa estética. Incluso no soy el único, hay mucha claro. gente que ya está diciendo... Square Enix, por favor, que no un Chrono Trigger, que no sea un Final Fantasy 6, o un Final Fantasy 4, o un este <risas> que, que la gente viene, <risas> que, que, que viene, que viene pidiendo esto, que, que, que esto pase. Y si ya, yo, yo creo que incluso era mucho más factible que tuviese un Final Fantasy, hasta que quest en, en, en este motor, por, Pongámosle que es un motor. Sí. El hecho de que hayamos sí. tenido un Dragon Quest abre directamente la puerta de... es una ni siquiera es una apuesta, es directamente un statement de parte de Square Enix, diciendo de ahora en adelante esto va a ser Dragon Quest y me encanta, sí. este es el, el Dragon Quest que va a ser de esta generación, oye pero esto no fue el único Dragon Quest que se anunció en ese en ese stream, ¿o cierto? No, no, no, tenemos más eh... Va a haber un RPG llamado Dragon Quest Treasures que está más orientados a, a la niñez de los personajes del Dragon Quest 9. Dragon Quest 11, sorry. Dragon Quest 11S. Eh, va a ser como un spin-off y próximamente tendremos más detalles. Y también se realizó el anuncio tipo humo <ríe> del Dragon Quest 12, de Flames <ríe> of Fate. Donde solamente mostraron ¡Ah! un... anuncio, anuncio portada. Sí, anuncio portada. Anuncio portada. DragonQuest.png Claro. Claro. Archivo de PNG <risa> Tuvimos muchos de eso, está. Tenemos otro más que también está por ahí, pero vamos a hablar más adelante. Pero... Eh, Oye, es parte una de, de las cosas que se habló también. de ese Dragon Quest 12 es de que una de las cosas que se habló de ese Dragon Quest 12. Entre otras cosas, es que un lo que hablaba en los comunicados es que va a ser un Dragon Quest que va a tocar temas más. No sé si la palabra correcta es sombría, sombrío, oscuro o maduro. Yo diría. Respecto a lo sí, que vimos, por ejemplo, en Dragon Quest 11. Sí, diría más maduro. Como que desean apuntar a un público que ya no es tan niño al respecto. Lo cual me parece bastante sensato. Ah. Bueno, lo, lo, sí, la pues. preocupación de la gente es que el arte de Toriyama... O sea, uno de los comentarios que yo veía al respecto de eso es que la gente estaba preocupada que el arte de Toriyama sea reemplazado, lo cual va a pasar. O sí que no se puede prestar para si sí, realmente el foco de este Dragon Quest, de esta historia, sea un tema mucho más maduro, un tema mucho más serio. Creo que sí, o sea... O sea, igual mucha, mucha de la gente Que por ejemplo, por lo menos en Latinoamérica Está mucho más expuesta al arte de Toriyama A través del anime de Dragon Ball, por ejemplo uh -huh. El manga uh -huh. de Dragon Ball uh -huh. Es Es mucho más oscuro del que la gente sabe Y, y, y hay muchas uh -huh. escenas Que son derechamente O sea, por eso digo, no sé si esto, este Dragon Quest, este anuncio de que va a ser un tema Un Dragon Quest más serio o más oscuro Implique que, por ejemplo Va a mover mucha más violencia O temas mucho más Grave, lo cual al mismo tiempo me preocupa porque puede ser que este sea el intento que haga Square Enix para meter Dragon Quest en Occidente. Si bien es cierto, como dije al principio, claro. eh, Dragon Quest es una institución en Japón y en Asia, en Occidente nunca realmente ha logrado tener una... Una, una, un alcance, una relevancia que sí, por ejemplo, tiene otras cosas como, por ejemplo, Final Fantasy claro no. Es que en Final Fantasy empezaron ese trabajo como de hacer narrativas más adultas, por decirlo de alguna forma, hace ya bastantes años y Lamentablemente, ¿Sí? la naturaleza de Dragon Quest no siempre se presta para eso ¿Sí? Que ya estamos hablando, mm. por eso te digo que Dragon Quest es una institución y ver como temas mm. más serios. Considerando el, el humor que es inherente a la, a la franquicia. No sé si funciona mucho, porque no, no me imagino cómo se vería entrar un Dragon Quest o, más oscuro. Menos que, o, o sea, extrapolemos lo que están tratando de hacer los japoneses hacia el mercado occidental para capturar un mercado occidental que para bien o para mal mm. a gusto de cada uno, yo no sé si está funcionando sí. pero hasta ahora lo único que tenemos es un PNG Sí eh, ah, La, sí. pa la Pamecal dice dato al margen, el anime que está saliendo ahora de Dragon Quest está re bueno Sí, lo hemos visto con Fuanichan y mm. hemos disfrutado bastante del, del anime de Dragon Quest porque abarca toda la historia y no lo dejaron flotando como fue el, cuando salió en los 80s. Nos hemos disfrutado un montón. Eh, no, no, y, la película, ah, sí, oye, la, y... Oye, la película de Dragon Quest, el OBA que sacaron hace poco, también es muy bueno. Así que, aunque no sean fan de Dragon Quest, aunque no cachen nada de Dragon Quest, veanla porque también es muy buena. Sí, muy es buena que, día, aparte para... de eso, igual los, los Dragon Quest como los Final Fantasy son independientes entre sí. Entonces, tú puedes tomar cualquiera y puedes jugarlo sin problemas porque el lore es de la saga nomás. Eh, no es algo continuo. O sea, lo único ah, que ah, tiene, hay, tiene, tiene hay, elementos de elemento, relación sí. ah. Igual que Final Fantasy, Oye, por el chocó, como un poco la mira. estética. Mm. Eh, o sea, hay, hay elementos, como, como elementos que le dan cierta identidad a las, a la franquicia, pero como acá en Dragon Quest, el elemento conector siempre es la presentación visual el arte de Toriyama sí. y las temáticas que se toman ¿cachai? que siempre es como esa temática muy muy arraigada de la fantasía medieval que probablemente es lo que todo el mundo le gusta cuando juega Dragon Quest mira, ya ya para pa englobar eso yo creo que mucha gente siempre se va a preguntar uy pero son dan a ser dos Dragon Quest ahora, ¿cuál juego si quieren empezar a jugar Dragon Quest? yo por lo general digo que si quieren empezar a jugar Dragon Quest ven partiendo con el Dragon Quest 4 por lo general es como que tiene lo mejor, lo que sentó las bases con eh, muchos de los elementos que ya los Dragon Quest más modernos van a presentar. Si no quieren partir con el 4, siempre puede partir con el 11, que también ahora ya sacabas la versión Ultra Ultimate, que tiene todo. Ya tienen que gastar más DLC, más plata en DLC para conseguir todas las cosas. Sí, Así es que... bastante completo. No, mira, por favor, cuando jugamos el Dragon Quest 11 versión S, solamente la primera parte que es como la parte introductoria del juego, son como 5 horas perfectamente te puedes sentar la intentando. dura sí. o sea, es, es inmenso hey, Dragon Quest es una institución y en el, y el, y el lo, lo formulaico que es en lo estructurado que es para como juego definitivamente es un gusto adquirido depende sea uno no sí. le gustan los rpg de tatita les va a gustar dragon quest así mm. si de verdad estás súper fan de los rpg de tatita RPG que... entonces, <risa> entonces te va a encantar parte jugando dragon quest sí. 4 puedes jugar el, el, el original o la versión del el remake que hay desde ese no sé si va a salir creo que no han vuelto a salir mm. ninguna otra cosa la emulación siempre es buena así que <risa> Sí. Oh, esperemos a ver qué pasa con el... a, mí, a mí me interesa mucho ver qué va a pasar con ese Dragon Quest 2 ¿eh? sé que el, el, el, el remake del 3 va a ser muy bonito va a ser hermoso oye, pero tenemos más noticias sí, a, sí a, a, a, antes, antes de pasar de... sí, antes de pasar a ello, el, completando la pave dijo que eh, es re largo el manga con respecto al Dragon Quest 1 y que había quedado inconclusa antes y por lo mismo este anime viene mm. a, a presentar el, justamente para dar puntapié a esta celebración que tenía Dragon Quest, eh, una reivindicación que es bastante necesaria y que si le dan la oportunidad en el anime lo van a disfrutar un montón, sobre todo porque el contexto de que este fue como el punto intermedio entre lo que fue Dragon Ball y Dragon Ball Z se entiende bastante de la evolución mm. del arte de toriyama. Claro. Mm. Eso. Ahora sí me. Truco. Oye, pero. Ahora pato, sí me ¿Pato, pato, ¿Puedo hablar de mi noticia? ¿Puedo hablar de sí, mi noticia? Sí, sí, sí, ya. <risa> <risa> ya. Gátese, <risa> gátese todo lo que queda de programa. Pero, en, ¿al, alguien, por favor, en el sí. Oye. En, en el chat, por favor, si alguien puede tirar el, la cuestión para estirarse, se lo agradecería. Ahí me estiro y le ponemos bueno. Pero, mira, vamos a ir de menos a más. Lo más chico que está pasando en este momento, en esta semana, yo creo que igual. Es un tema que igual. ¡Gracias, Tenecan! <risa> ¡Oh, ¡Apartamos! Oye, una de las cosas que ha pasado esta semana y que lamentablemente nos recuerda por qué Electronic Arts es una de las compañías más apreciadas y queridas por la, por la base de consumidores. <risa> es que gran parte de los juegos de Netflix Speed antiguos, llámense eh, Netflix Speed Underground, Hot Pursuit, etc., Carbon, Van a ser sacados de los eh, de las tiendas eh, digitales que existen en este momento bajo la premisa de que ellos quieren hacer que eh, la franquicia avance hacia nuevos rumbos. Uh -huh. Esto implica que derechamente, si ustedes. Hay un Network Speed que ustedes no han comprado. Tienen que comprar ahora. Si no lo compran. La única forma que van a tener para poder obtener eh, cualquiera de estos juegos va a ser por piratería o en algún formato digital en alguna consola. ¿Cuál es, realmente mm. es una movida que no tiene mucho sentido. O sea, eh, eh, parte, no. si, si, si tiene, hay, hay, si algo, tiene sentido. Tuvimos toda una sí, que igual tiene un poco de sentido considerando de que como tienen música con copyright, deciden más no mantener la plataforma por lo mismo, porque tienen que ir pagando royalties eh, anuales por la mantención. Lamentablemente eh, eh, esas ah, esa cosas es pesan. Puede ser. Sí, pero... Claro, sí, tienen mando a licenciado. Sí, pero de nuevo, eh, es eh, yo creo que uno de los grandes problemas en esto es que todas estas cosas se pierden. Se pierden y que la gente... De directamente y el problema es que muchas veces todos estos juegos mantienen comunidades activas que directamente por depender de servidores externos y lo que gran parte de su funcionalidad porque no existe forma de reemplazar eso ese desarrollo de contenido. En muchos sí. juegos, por ejemplo, en la Play 3 sí. que estábamos hablando hace un rato, que dependen de servidores externos para poder, por ejemplo, recibir contenido creado por la comunidad, se pierde en el tiempo y no hay forma de respaldarlo porque tampoco mm. los usuarios son eh, dueños de ese contenido. Por, y lo peor de todo es que, por ejemplo, lo, eh, esto no en es al margen de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Clizzard eh, tiró un cease and desist contra un mod que permitía jugar Diablo 2 eh, fuera de línea. Mm. No me equivoco. Sí. Lo mismo pasa con todo este equipo, entonces por eso de no. Eh, la única forma de que tú tienes al final de poder revivir estos títulos es a través de la piratería y las compañías tampoco están dispuestas a entregarte la oportunidad. Mm. Tú puedes jugar esas cosas. Sí. Que al final, si el problema sí. es mantener, no mantener las licencias, puedes entregar lo que es, lo que hizo, por ejemplo, Sega en su momento con Crazy Taxi, que puedes relanzar el juego sin la sin las bandas sonoras. Cual, sí, es cierto. Por ejemplo, en el Netflix for Speed, nosotros hablamos en algún momento en Beat, que la banda sonora de estos juegos, muchos tienen un impacto súper importante en el desarrollo del juego, pero no son parte del gameplay. Mm. No, no no es un tema de que si tú no puedes escuchar el Snoop Dogg mientras juegas Netflix Underground 2, no vas a poder disfrutar la carrera. Cuenta, y muchas veces claro. existe también el proceso que, muchas las la, la compañías, bueno EA, EA no es una compañía que se caracteriza por entregar un apoyo a la comunidad, salvo muy muy raras ocasiones y, y lanzar un juego sin banda sonora no, no prohíbe a que los jugadores por ejemplo en PC modifiquen el juego y puedan jugarlo con la banda sonora original sí es que incluso, Entonces, incluso Si es si por el hecho de mantener los servidores De los juegos, perfectamente Podrían lanzar un parche quitando Todo lo que son elementos con copyright eh, ¿Te das cuenta? La verdad. Entonces Ahí, ahí está el tema de lo que nosotros siempre hablamos, de que no hay un interés, o sea, hay, hay un comunicado, hay un statement de PR que habla de que, wow, si sí, queremos mover adelante la franquicia, pero Netflix, el último juego, la última noticia es que nosotros tuvimos de Netflix, fue la película, y la película era horrenda, un asco, entonces Netflix Totalmente. está muerto cuenta y hmm. estamos hablando de ella entonces no solamente murió la franquicia sino que murió todo el equipo creativo que estaba detrás de la franquicia entonces moverla hacia dónde hacia el tacho de la basura entonces, oh. lamentablemente ¿cachai? lamentablemente esto es lo único que hace es que de nuevo puja a la gente hacia es la peretería después son las mismas compañías las que lloran porque o sea no lloran pero critican el hecho de que los usuarios busquen el contenido a través de la peletería siendo que no tienen acceso y sí. pucha, todos los que somos todos los que estamos acá en latinoamérica somos bien conscientes que lamentablemente muchas veces la única forma de acceder al contenido es a través de la piratería porque no hay una distribución oficial no mm. hay un soporte y sí, sí. sí. sí. y eso pasa Sobre todo el que... equipo retro y ese tipo sí. de cosas Sí, y eso pasa mucho cuando las mismas compañías tienen todo centralizado, eh, tanto la distribución como la mantención, eh, No dan la oportunidad a que por último por terceros, como era inicialmente en la época de internet, tuvieran sus propios servidores para mantener el juego y por último le pagan a una licencia o de, pagan por la cantidad de usuarios y pueden llegar a un acuerdo. Lamentablemente eh, sí. ahí es una falta de visión en pos del de dinero. Lamentablemente, sí. no, igual oye, cabrón, bueno, que no me tengo es que ir más años. o menos luego. Ya, sí, sí, ah me tengo que ir más o menos luego por Fizz. Sí. Anda nomás, anda nomás. Ya sí. está bien, ya quedó claro. Sí, mira, yo, yo no me ofendo, yo no me ofendo. Yo lo arreglo acá con Don Pato. Mira no, pero, pero, el... pero alca el... alcanzo a estar 15 minutos. Y la hacemos justa. <risa> ya, acaba de materializar. Pero bien, chao con Chao Chacha chao Oye, <risa> el otro tema rápido que lo vamos a hablar entonces, ¿cachai? Es que un Real Engine 5 ya tiene acceso anticipado. ¿Cuál? ¿Vale? me hace sentir sí. tan viejo. Tan viejo. Porque sí. un Real Engine 5 ya existe. Y yo, o sea, hemos visto los videos de demostración que en el video. El contenido que algunas personas ya han creado usando el, el, lo que está disponible del motor Es absurdo ah, <ríe> O sea, yo tengo una tele de 4 pulgadas en la que yo me conecto a internet Y las cosas se ven igual como se veían hace 20 años atrás Pero... pero Teniendo un equipo, su, una, una tele lo suficientemente potente La calidad y fidelidad visual que existen con estas nuevas herramientas es, algo que sinceramente yo no, nunca esperé ver hace 20 años atrás, incluso con toda la predicción que existía eh, en términos de cómo estaba avanzando la tecnología. Y, y, y a mí, sí. lo único que, claro, nosotros ya estamos a, a la altura ya de que el Unreal 4 está súper explorado, súper bien estudiado, bien documentado. Podemos ver cosas como, no sé, es por The, Legend, eh, The Last of Us 2. Eh, donde la fidelidad visual y la presentación visual es increíble pero yo, yo siempre me, me, me, me pongo en este punto de me pego un salto veo la presentación que había del Unreal 3 y la, esas típicas técnicas que existían del Unreal 3 del Unreal 2 y veo que todo lo que nosotros veíamos en ese entonces hoy en día es genérico. O sea, es, bajo, es cuando claro. tú le caes el slider de gráfico y lo pones mínimo, y eso es un Riel 2, un Riel 3. Así que, eh, wow, es, es casi un, no sé cuál es la palabra, un eh, checkpoint a lo que vamos a ver en el futuro. Muchas claro. veces, claro, muchas veces muchas de estas demos no son 100% fidedignas con lo que genuinamente vamos a ver, solamente... O se dice muchas veces un benchmark de lo que se podría llegar a hacer pero claro. igual es, es, es bacán estar en esa sensación donde te voy a decir wean bueno, de, de aquí para adelante claro exactamente si sí, supongo y... bueno, que no, ya yo estoy ya mirando la demo ahí y que se, se, se ve pero Sí, justamente <risa> la tecnología es muy impresionante y de esta que una es una demo que es, tú puedes bajar. ¿eh? Sí, y, y justamente esto no es lo mejor que puede hacer la herramienta, es como lo que vas, vas a poder hacer. Así que... Como de ¿y? forma Barria. básica. Mm, claro. Así que... De ahí para arriba, efectivamente... Ahora, Ah, oh, yo todavía me acuerdo cuando los juegos venían con cinemática Y uno sabía que la cinemática no era el juego porque era demasiado buena para ser verdad Y ahora no estoy seguro que chiste estamos viendo? Adiós Adiós, los CD de 3 Y en qué momento empieza sí, sí. Adiós, <ríe> Claro. adiós. ¡Ah! Sí, que bueno, yo creo que pasó mucho estos últimos años también que... Desarrolladoras con sus motores propios superaron Real Linking 4 así como por mucho. Entonces, caso de Rich, el, el Rich, que el del Resident Evil, el caso del de Square Enix. Eh, entonces, claro, como que ya, ya era momento de actualizarse un poquito. Sí, o sea, es que igual hoy en día el Game Dev se ha flexibilizado muchísimo. Y está muy accesible. En términos de motores de juego ya no existe tanta o esa predominancia, por ejemplo, de, lo, de los desarrolladores japoneses a crear un motor para cada para cada proyecto en su lugar. Existe sí. todo este esfuerzo, no sé si comunitario, pero sí este esfuerzo colaborativo para trabajar en una en una estandarización que al final lo que mueve que estos motores y que estos proyectos que trabajan dentro de estas plataformas alcanzan esos niveles de de calidad y de pulcro, eh, nosotros conocemos que se ven finalmente al final de la vida útil de no sé, la generación de consolas o la, la misma vida útil de estos mm. motores, es lo que cada uno va, a, cada equipo va haciendo con ellos. ¿Sí? Que el motor claro. por sí solo es solo eso, es solo una plataforma. Mm. Que nosotros lleguemos a ver con lo que se haga con esto. Depender de la habilidad de cada, de cada equipo. Justamente. Así que. Claro. Wow. Oye, no sé si alcanzáis a, a, a hablar de la última noticia. ¿Acansáis? Sí, démoslo. Démoslo, démosle. Se viene una nueva. Che. Se viene una nueva Swiss. la nueva Suisse. La nueva Suisse. La nueva Suisse. Nada más que decir. Hay solo un rumor. No le conté a nadie, no le conté a nadie, pero el, el rumor dice dicen las malas lenguas que se va a anunciar antes de la E3 O sea que podríamos hablar de una nueva Switch esta semana o la próxima, anuncio y que más máximo va a estar a 300 dólares Porque en el fondo es solamente una revisión de hardware, el fondo va a ser ya, como pero 300 dólares. Switch. 300 dólares acá va a estar como a 700 en lugar sí, Precio de Z más. Porque tú sabes lo que pasa. Sí. <risa> no sé, la verdad. No sé, es, o sea, según lo que informan los lo artículos, los lo reportes, es solamente una revisión de hardware. No es una mejora sustancial sobre por ejemplo lo que es la Switch hoy en día. Eh, básicamente que van a mejorar el doc, van a hacer que la Switch sea más delgada. Pero que yo soy súper honesto, porque yo, yo, yo, hablé hace mucho tiempo en un DRVIT, en una en una noticia antigua cuando estábamos hablando sobre el drifting de la Joy-Con el sí. problema del diseño de esa consola se presta para eso y no necesariamente es algo bueno que la consola siga siendo más delgada sin que ese problema se arregle con los Joy-Cons que probablemente, sí. y, y, y lo otro, que todo el hardware que ya existe para esta Switch no va a ser compatible con el, mode, con el modelo nuevo entonces, sí. si tú tenéis Joy-Cons ahora ya no te sirven Para la nueva Switch no necesariamente la nueva suite, la suite que tenemos ahora va a bajar de precio. que no creo, por un tiempo no creo. Bueno. Cuando salga el anuncio antes de la navidad. Sí. Sí. a ver qué pasa. Ya. Ya pues. Te libramos. Nos retiramos entonces. Nos vamos retirando entonces. Uy, uh, yo no. ¿Yo? es no. No, yo, yo, yo, algún... que hay una noticia, pero va, va, a ser, va a ser la cátedra. <risa> Así que... Sí. ya yeah. yeah. Bueno, sí, que yo te por te el paso. momento me retiro entonces, cabrón. Sí. Vale, muchas gracias, Tenecan. Que acá. estén súper bien. Run. Run. Nos vemos. Que estén pero bien. Run. Cheito. <risa> Tran, Cheito. Suerte. Ah, te queremos yeah. mucho. Chau, chau. ¿Se fue? Sí. ¿Se fue? ¿Se fue? Ah. Me a estirar, mira, me voy a estirar gratuitamente. <risa> oh, oh. Oye bato, no sabés nada. No nada. ¿Qué, ¿Qué pasó? Tengo que contar algo. Estuvimos en la semana, en la semana. Bueno, este año se cumplen... Adivina que cumple 30 años. Te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. No es Mario. Sonic. Oh. Sonic ¿Este año Sonic cumple 30 años? es, Ahí Sonic, este año cumple... <ríe> este año Sonic, la franquicia de Sonic, con el lanzamiento del primer Sonic allá en el 91, cumple 30 años. Y Sega, eh, antes de la E3, anunció que iba a haber un estudiante dedicado a varios anuncios que iban a ser relacionados con la franquicia y la celebración de, de lo que son estos 30 años. Algo que ya se viene... El fandom de Sonic, tú sabes que somos gente que somos muy ansiosos. Nos encanta lo que hacemos. Jamás somos críticos enfrente de eso. Y tuvimos eh, un stream el día 27 de si no Sermei que se ha llamado Sonic Central, en el cual se anularon varias cosas interesantes. Una de esas cosas, por ejemplo, era de que vamos a tener eh, mucho para sin referente a los 30 años, una enciclopedia que va a salir, eh, juegos col eh, colaboraciones con otros títulos de SEGA, como por ejemplo, eh, el juego de las Olimpiadas 2020, vamos a poder jugar, no con un skin de Sonic, no con un, con un personaje de Sonic, sino como alguien disfrazado como el, como el mono de Sonic. Sí, fue, no, fue, fue muy bizarra la presentación tengo, tengo Deja de adelantar de Dale de, de, Tengo que decir que fue mi parte favorita <risa> me, me gustó mucho y fue muy divertido Sí, de, de fue, hecho yo, fue, fue notable el, estoy, estoy 100%, 100 de acuerdo ¿hmm? Estoy 100% de acuerdo que los ítems proporcionales deberían ser así Si ya tenemos a eso Fácilmente podríamos tener al, al corpóreo de Crash Bandicoot Y deberíamos tener al Dr. Simi también en la Olimpiada de Tokio 20 Así que... Oh. Eso fue uno, hay, hay otra skin para eh, hospital, el juego de hospital que optional, tiene Sega sí. ahí no me acuerdo cuál es. Eh, Two Point oh, Hospital sí. Sí, Que también es muy bueno sí. Eh, sí. Anuncios para los juegos de, de celular que tiene Sonic también Sí, eh, también ¿Y que dos va a haber un. Bueno, y también vamos a tener una. Va a sí, haber, dale, dale, presentaciones sí, es que, musicales. Sí, que Sega va a estar presentando es que el Summer Game Festival de l 3 Sí, y que en el juego que se viene, sí. que es Lost Judgment, eh, va a estar disponible en una oh. de, de arcade: eh, Sonic the Fighters. Sonic Fighters lo cual me, me, me da un poquito de penita porque ese juego perfectamente por haber sido lanzado por su cuenta y no era necesario poner el judgment pero de nuevo, la gente que trabaja en la serie Yakuza eh, es bastante fan de Sega y Sonic y se, casi se pueden dar esos lujos considerando que Yakuza es una de las franquicias más eh, bacanes que tiene en este momento Sega mm. eso por un lado, y ahora con y aparte, ya el anuncio de algo que igual ya se había filtrado por todos lados, y fue el anuncio de eh, una versión remasterizada de eh, eh, Sonic Colors. Eh, para sorpresa de nadie, es, eh, es. Yo me atrevo a decir que es como el renacimiento de lo que son los juegos en 3D de Sega. cual... Eh, eh, Deja, well, salió hace 10 años Sonic Colors y, y realmente hay un hay un mérito en que sea un juego que realmente redefinió todo lo que pasó con, eh, con Sonic en términos de presentación, en términos de gameplay, lo cual es muy bacán. Y el hecho de que este juego, a diferencia de otros de, de Sonic, por ejemplo, que es eh, un un y... Y los otros que de los que nadie habla que no sé, Sonic con espada y todas esas weas raras que hicieron en ese tiempo no ya, tuvieron algún cierto grado de de, de relanzamiento uh -huh. eh, Sonic Colors llega ahora eh, con una nueva presentación visual con nuevos modo de juego disponible en varias plataformas lo cual, oh, oh, dentro de todo esto no sabemos si todavía va a estar en, en Steam en Epic trailer por un lado sale en el trailer por ahí que solo va a estar en Epic Store y después se echaron para atrás y después lo tiraron para adelante y después no sabemos y viene con un llavero de bebé Sonic y tiene con muchas promociones de, de la película de Sonic y eso es una de las cosas que mucha gente en realidad quedó colgada porque esperábamos mucho que tuviéramos algún tipo de presentación de trailer de la película de Sonic y no pasó nada pero sí tuvimos información sobre las series que se vienen de Sonic una animada Basada en Sonic Colors. Sí. Y la otra sobre esta serie que va a tener con Amazon. Creo. Así que. Eh... No sé. No soy muy fan de Bebé Sonic. Mira, la verdad, no puedo sentirme Y la serie. Por lo menos, eh, lo que se ha caracterizado Sonic. Y no ha sido tanto así con, con Mario. Es que han intentado diversificar su, su personaje y llevarlo a, para que las distintas generaciones tengan la oportunidad de conocer a Sonic. Y por lo menos le ha resultado bastante bien en el sentido de que la gente recuerda icónicamente a Sonic al respecto. E inclusive los más chicos, eso hmm. es lo interesante. ¿Hay, hay, hay que darle crédito a Sonic que a pesar de todo se ha renegado a morir. Eh, ha sabido han sabido reinventar lo que el mm. personaje implica la franquicia implica y, y eso respeta, es también ¿no? un poco parte de lo que lo, que, la, lo que, y que ha costado mucho pero el impacto no sé el impacto entre comillas cultural que tiene el personaje tanto por el por, por el statement que representa de que sonic es opuesto Mario y es bacán y es energía y todo eso todo. eso también va a salir ahora también stream que también va a haber un relanzamiento de los primeros de todos los Sonic eh, originales el 1, el 2, el 3 y el CD el 3 según lo que apareció en el stream si sí, primero mostraron que no no, si, sí, el 3 va a ser remasterizado de la misma forma que remasterizaron el 1 y el 2 con soporte para eh, HD en 16.9, etcétera, etcétera, etcétera. Hmm. Va a estar trabajado por la gente de que hizo Sonic Mania que no sabe la gente si realmente va a tener la música original porque había todo un rollo con temas de copyright, de nuevo porque los temas en los que participó Michael Jackson esto es un lío, sí. pero esperemos que todo eso salga bien, lo que la gente realmente espera. Eh, y, y bueno, y aparte de todo esto que pasó, que igual en retrospectiva, durante la presentación, no fue realmente algo muy impresionante y fueron muchas promesas que oh, se vienen cosas. Y el gran anuncio ya se había filtrado antes: es que Sony, o sea, Sega y el Sonic Team finalmente anunciaron que va a haber un nuevo juego. Sonic para el 2022 De nuevo tuvimos un JPG PNG en este caso PNG. de eh, PNG con un logo que no decía nada y un Sonic que de nuevo se filtró cuando mostraron un trailer y la gente dijo ¡Oh, wow! ¿Qué es esto? De...? Yo dije, el fandom de Sonic super atento, súper pendiente, casi como alguien sediento en el desierto sí. esperando a ver qué va a pasar. Y... No sé, pero es que yo, yo les doy crédito, cabrón, yo, no, yo, yo sinceramente yo siendo fan y yo no pongo pausa, veo frame por frame el lanzamiento de un trailer para ver qué cosas pueden aparecer que puedan ser reveladoras. Pero sí, igual, eh, yo creo que dentro de todo, bueno, también anunciaron que van a, ver, van a venir más anuncios durante el año van a ver más demo a uh, más contenido porque tal como lo anunciaron en un principio sonic como franquicia ya a esta altura más que por el lo que implican los juegos es una franquicia que se ha expandido a múltiples plataformas tanto en los cómics tanto en las películas tanto en la música esto esto es algo que quizás deberían haber mencionado porque la música siempre va a tener un impacto súper importante eh, eh, y tiene una identidad súper marcada Y que a la larga eh, Es lo que nos dejan estos 30 años Estos 30 años de Sonic Que sinceramente eh, A la larga se deben casi exclusivamente a la comunidad Porque es la comunidad la que ha mantenido el juego eh, Vivo a lo largo de todo este tiempo Y es la que realmente ha hecho que Que uno... Yo yo, yo yo soy súper sincero, esto me lo va a tomar súper personal, yo a mí me da mucha risa y siento que es algo súper bacán, que tú vais por la calle y veis a cabros chicos de 5 o 6 años con poleras de Sonic. Sí. Entonces es que eso no tiene ni un sentido, porque con toda la que la gente habla de que los juegos valen callampa y todo el asunto, tú todavía podís ver eh, cabros chicos que están motivados por Sonic y dicen ya, yo quiero hacer con Sonic correr y todo azul y bacán y todo el, todo el tema. Mm -hmm. Y me parece muy bacán. A mí me parece muy bacán que haya gente que generaciones nuevas que igual se sienten motivados. Ya sabes por qué, no sé, por, por qué jugar con él en Smash, por qué lo viste en Sonic Boom, no sé por qué lo viste, escuchaste la música, viste la película y te gustó, no sé. Lo único que falta es que Sonic aparezca en Fortnite, y no me extrañaría que eso pasara. Pero... Bueno, ahí, sal, ahí salió un guiño de que... Eh, <risa> la misma presentación, de, hecho, de que salió en, en Minecraft. Eh, ¿Viste? Entonces, es un... Es un... Es un ícono que realmente inspira a la gente, ya sea porque quieren arreglar lo que está mal o porque disfrutan lo que, lo, oh. los buenos recuerdos que nos dejaron. Así que... Sí. Es a que, esperar por, a ver por, qué más. Por, ¿qué va por a eso, pasar adelante. siento de que... Siento quiero que eres, saber más. Sí. Ay, siento que la gente de Sega con Sonic eh, lo respetan mucho y a la vez no tanto. Como que saben que pueden utilizarlo o para parodiar o derechamente para mostrar a algo que no, no es para tomarse en serio. Y aún así, establecen de que para hacerlo tienen que seguir ciertas reglas, inclusive para la comunidad que eh, le tiene mucho aprecio. Hay que tienen demasiado aprecio por, por Sonic. Y se ve, se nota bastante. ¿Qué? Es eh, ese eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, extraño ni siquiera es como ya si por ejemplo la eterna la eterna comparación con Mario que claro, tú puedes decir, no ha habido un juego malo de Mario, y todos siguen siempre una línea editorial super bacán y super estable, y tú voy a jugar un juego de Mario, y no te voy a aburrir, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú podés pescar, <ríe> tú podés estar con los ojos cerrados, meter la mano a un balde, sacar un juego de Sonic, y hay una chance de que te toque Sonic 2006 y hay pon la chucha. ¿Cachai? ¡Ah! O, o, o pesquí, o, o metáis la mano a, así como, imagínate que el internet es un balde, tú metís la mano a ese balde, sacáis algo y sacáis algo de, del Phantom de Sony. Sí. Te arrepintáis tanto que tengáis que después meter la mano de nuevo al balde y prenderle fuego. Pero esas son las cosas que han hecho siempre relevante, a, a, a la, que, se, que han ayudado a que la comunidad sea relevante, que los juegos sean relevantes, que todavía haya interés, que todavía haya un hype, ¿cachai? Una anticipación por un juego nuevo de Sonic, por contenido de Sonic. Bueno, todo el mundo esperaba que la película de Sonic fuera horrible y resultó ser que no era tan horrible, sino que era bastante disfrutable y ahora estamos emocionado emocionados por saber qué va a pasar la película 2. Claro. Entonces... Eh, son, son cosas bacanas eh, Y espero que podamos ver más Más, porque si va a ser Como lo que fue En eh, el aniversario 25 Que fue cuando se anunció eh, Sonic Mania Todo la, el legado que eso dejó Yo todavía me acuerdo que Sega estaba celebrando Que por primera vez en 40, eh, Como en 20 años Sonic volvía a marcar 90 puntos En Metacritic Entonces era como eh, bueno, yo yo yo tengo que confesar soy eh, muy muy estoy muy feliz de que est estemos en un en, eh, se anuncien cosas nuevas estoy muy ansioso de ver qué cosas nuevas son y estoy muy listo para tener mis mi expectativas lo suficientemente abajo para no ser decepcionado <risa> Bueno, igual los el fanático sí, de Sonic como que ya, ya están acostumbrados a partir con la vara baja <risa> para que no, no se defrauden tanto. Mira, uno, uno, mira, de, uno. De, uno de, de, de por sí, gracias a eso se, se llevan grandes dice... Eh, sí, no esperaba nada y aún así lograron sorprenderme. <risa> sí. o sea, esa, esa es mi posición frente a Sonic en este momento. Sí, es como esperar esper, perfect, esperal, es la perfecto. nada para sorprenderse de todo como ¡Wow! ¡Navidad! Sí. ¡Navidad en octubre! Sí. Y, y no así con Mario de que esperas mucho y al final no, no resulta tan bueno. Ah, no sé, yo no sé. Tuviste que tenías el gorrito de Mario, así que sí. tú puedes contar tu experiencia sobre sí. cómo fue cuando Nintendo borró, mató a Mario en marzo. Sí, fue, fue, fue muy sí. triste y, y también la celebración fue muy pauperio Prefiero más que sea. que, que no le tengan respeto, como, como pasa con Sonic, que no le tienen respeto y salen muy buenas cosas. ¿Es que eso. Bueno, con esto. O creo que estamos sí, al día. Ya. Sí, ya estamos al día. Ya, ya, igual ya nos pasamos un poquito y por, por eso el Tenecan se tuvo que partir. Pero de por sí, ya estamos. <risa> ya revisamos las noticias más importantes de la semanita. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición oficial de la Cuatrifuerza programa que comentamos a través del Cuarto Poder todas las noticias que van ocurriendo semana a semana muchas gracias por vernos en, en esta edición recuerden que nos pueden visitar a través de nuestro sitio www.paua.cl y a través de las redes sociales de Paua.cl o Paua.cl dependiendo de la red social en Twitch estamos todos los días lunes a contar de las 8 de la noche y DorreVit va a a tomarse una pequeña pausa porque estamos reorganizándolo para poder mostrar contenido que va a estar muy entretenido, así que ahí estamos picoteando con los chicos Metaru, tus redes sociales arroba metaru px en todos lados sí y Tenecan que no se encontró que se tuvo que ir como dice Tenecan en todos lados arroba Tenecan arroba Tenecan Sí. eh antes de irnos, dejo la pregunta hecha, porque ya se viene próximamente. ¿Cuáles son sus expectativas para esta E3 del 2021? Dejamos la preguntita El ahí. mundo, sí, el es. mundo, quiero a todos. Lo quiero a para el E3, quiero que salga todo. Ahí dejamos quiero la preguntita no, abierta. expectativa alta, siempre alta, muy alta. Ya cuando estemos mejor, más cerca vamos mejor a estar haciendo el hype. hype. Sí. Oye, deberíamos, deberíamos hacer una transmisión en vivo, Sí, va, vamos a ver si que tenemos esa posibilidad de ver, si que nos pillamos alguna algún evento que podamos realizar streaming y estemos disponibles. Así que ahí vamos a estar informando. Ah, al respecto. Yo estoy listo para decir, ¡oh, hermano, no! Listo, yo estoy listo, ya estoy practicando, saqué de la vocalización eso. Sí, así que eso chicos, vamos a estar dando noticias próximamente. Y recuerden que también en Paua.cl o en La Cuatrifuerza que está a través de Instagram Vamos a estar informando al respecto Así que eso chicos, nos estamos viendo la próxima Salud. Semana para el próximo lunes Nos despedimos y, los, y Ojalá que los <ríe> para la sí, saludos a la Sí, saluditos a la Fuani eh, Recuerden también seguirse cuidando Y ojalá tengan la oportunidad de vacunarse Si no lo han hecho. Eso chicos, hasta la próxima Semana, chau chau. Eso, muy importante Se me cuidan Este Sonic de Sonic Sonic te quiero mucho